Entonces, ya habrá escuchado los emocionantes rumores y noticias sobre este nuevo cambio de paradigma en la industria de la entrega de pedidos y de viajes compartidos. Y ahora quiere saber más. Bueno, olvide todo lo que sabía sobre estos viejos sistemas de agobiantes compañías que intimidan a los restaurantes, se aprovechan de los conductores y confunden a los consumidores para que gasten mucho más de lo que deberían. Bienvenido a una nueva compañía de entrega de pedidos y viajes compartidos, Trip Delivers y Trip Rides, donde usted siempre es nuestra prioridad. Cuando se registre como conductor con Trip Delivers y Trip Rides, tendrá su propia cuenta comercial de tarjeta de crédito. Así es, con Trip estará en el asiento del conductor como operador de su propio negocio y siempre ganará el 100% de la tarifa de entrega, de la tarifa de viaje compartido, de la tarifa de cancelación, del tiempo de espera y de la propina. A diferencia de las otras compañías, no jugamos juegos en los que nunca se sabe cuánto de ganancia va a obtener por entrega o viaje. Con Trip, siempre sabrá cuánto va a ganar, ya que nuestro recibo es totalmente transparente y le muestra todas las tarifas involucradas. Eso suena increíble, pero entonces se pregunta: ¿Cómo gana dinero Trip? Gran pregunta. En Trip nos vemos como un modelo basado en software como servicio, SAAS, y no como una compañía de transporte, y por lo tanto cobramos una tarifa mensual baja para usar la plataforma de software de Trip. Por solo $39.99 por mes, puede inscribirse como conductor de tiempo parcial, Side Hustle lo que le permite hacer hasta 75 viajes, 75 entregas o 75 de ambos combinados por mes. Y si hace sus 75 viajes antes de que termine el mes, no se preocupe, siempre puede actualizar y su mes comenzará de nuevo. O bien, avanzar a nuestro plan de tiempo completo, Road Driver, que le brindará viajes y pedidos ilimitados por mes. Durante el tiempo limitado de nuestro lanzamiento en todo el país, Trip no cobrará la tarifa de activación de $79.99. Ahora, probablemente esté pensando, conozco personas a las que también les encantaría ser conductor de Trip, socio de Trip Restaurant o referenciador de conductores y clientes. Lo sabemos, por lo que hemos elaborado un plan de compensación muy lucrativo y beneficioso para proporcionar otra fuente de ingresos solo por referir viajar con nosotros y ayudar a difundir la compañía. Para saber cómo inscribirse y convertirse en un socio de referencia para poder recomendar Trip a otros, comuníquese con la persona que le presentó esta increíble oportunidad. Bienvenido a una nueva compañía de entrega de pedidos y viajes compartidos, donde los conductores ganan más, los consumidores y los pasajeros pagan menos y los restaurantes cobran menos. Trip Rides Uniendo destinos, haciéndolo bien.